Hola, bienvenidos a este quinto vídeo donde explicamos cómo hacer un juego sen sencillo con GameMaker. En el último vídeo habíamos visto cómo hacer dos rooms nuevas Una preparada para cuando se perdiese y otra preparada para cuando se ganase Hoy vamos a crear el primer laberinto y vamos a hacer que la nave vaya a la room de has perdido de Game Over cuando choque con los bordes del laberinto para ello vamos a crear los objetos que van a conformar el laberinto. Le damos a Sprites. Crear Sprite. Lo voy a llamar SPR Roca. Como quiero que las medidas sean muy exactas. Sean de 50 por 50. Le voy a dar Edit Sprite. Y aquí voy a elegir File New. Y vamos a hacer un Sprite exactamente de 50 por 50. Para que luego se nos ajuste la rejilla que tenemos en la ROM principal. Le damos OK. Y ahora vamos a añadir el dibujo de una roca. Lo tengo descargado desde OPEC Art Y le damos aquí. Añadir desde archivo. Este es el dibujo de la roca que tengo preparado. Abrir. Y es importante que le demos aquí a Stretch. Para que se adapte al tamaño de 50x50 que hemos creado en el sprite. Ok. Ya tenemos aquí la roca con fondo transparente. Y esta primera imagen no me sirve. Pincho en ella y le doy a suprimir. Así ya tengo el dibujo de la roca de tamaño 50x50. Ok. Ok. Ahora vamos a crear un objeto con este sprite. Botón derecho encima de objeto. Crear objeto. Lo voy a llamar OBJ Roca. Y el sprite que le voy a asociar es el que acabo de crear. S.P.R. Roca. Ok. Y ahora ya que tengo el objeto roca creado, vamos a ponerlo en la room main 1 para hacer el laberinto por el que va a ir la nave. Cuando empiece esta fase, la nave la voy a poner que empiece desde aquí abajo en dirección hacia arriba. Y con el objeto roca voy a ir creando un laberinto. Para ello, me meto en Objetos, elijo el objeto roca y empiezo a pinchar. Como la rejilla la puse de 50 por 50... Cuando pongo el objeto roca me sale muy bien ajustado la rejilla que he Bueno, la figura del laberinto ya cada uno la puede hacer como crea conveniente. Yo la voy a hacer sencilla. Sí que conviene que como la nave tiene de ancho 100, que al menos dejemos 200 para que pueda moverse sin chocar. Para que tenga un poquito de, de margen de maniobra. Bueno, por ejemplo podemos hacer así. Que venga por aquí... Aquí he dejado una zona un poco más ancha. La pongo aquí más estrecha. Bueno, y si acaso hacemos que llegue hasta aquí. Recordando siempre dejar ancho suficiente para que la nave pueda ir por ese laberinto que hemos creado. Conviene que las primeras fases tengan poca dificultad. Porque si las ponemos muy difíciles nada más empezar... Resulta el juego bastante complicado. Vale, este va a ser el esquema que va a tener mi primera fase. Cuando la nave llegue aquí, va, va a pasar a otra pantalla que crearemos después. Bien, pues vamos a hacer ahora lo siguiente. Vamos a hacer que cuando choque, con esto, la nave eh, desaparezca y se vaya a la run. Has perdido, porque si ahora ejecutamos el juego, vemos que aunque se mueve con los cursores, si yo choco con la roca... No pasa nada. Estos movimientos será los que tengo que hacer. Pero si yo por ejemplo choco con la roca. No pasaría absolutamente nada. Tenemos que ir a las runas as perdido. Run game over. Cuando choque. ¿Cómo hacemos esto? Pues tenemos que meter un nuevo evento. Un evento de colisión. Nos vamos al objeto nave ya habíamos añadido otros eventos como eran al crearse se empezase a mover para arriba y los eventos de tocar los cursores izquierda arriba derecha abajo ahora vamos a meter add event vamos a añadir un nuevo evento que va a ser colisión cuando pincho en este evento me pregunta con quién va a ser la colisión y voy a poner el objeto roca ahora tengo que poner aquí las acciones que tienen que ocurrir cuando el objeto nave choque con el objeto roca qué acción voy a poner Voy a poner que salte a la run game over. Pues para saltar a una run distinta, aquí en la pestaña main 1, elegimos la, la opción que está abajo a la izquierda. Run diferente. Pinchamos con el botón derecho y la run que ponemos aquí es run game over. Le damos a ok, ok y lo volvemos a probar y Le damos a Start, la nave va, pero si choca con la roca, va a la Room, has perdido. Como estos botones los programamos para que se pudiese volver a jugar, si le damos a Start otra vez, empezamos el juego de nuevo. Y si le damos a Exit, se cierra la app que hemos creado. Bien, lo vamos a dejar aquí y ya en el próximo vídeo haremos las diferentes rooms, las, las diferentes fases que van a conformar el juego. Eh, un saludo a todos.